La empresa valenciana Estudio Métodos de la Restauración y la Universidad Politécnica de Valencia han suscrito un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra EMAR Estudios y Métodos de la Restauración. Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, a una duración inicial de dos años y una dotación presupuestaria de 30.000 euros anuales, la Cátedra estará dirigida por Santiago Tormo Esteve y tendrá como finalidad la promoción el desenvolupament i la divulgació de conocimientos tècniques i materials per a la conservació i restauració del patrimoni, fundamentalmente arquitectònic. Que per a nosaltres és molt important, perquè, pues, al final lo que queremos hacer es divulgar, los valores de construcció tradicional, investigar y fomentar todo lo que es nuestras en han estado diseñando y tornar a posar una travesía al conocimiento de todas las generaciones. Responsable de la restauración de la Llocha, EMAERRA es una empresa de referencia en Lambit, que en la actualidad estroba interveniendo la cúpula de las Escoles pies y la fasana del nacimiento de la Sagrada Familia. trobar a. Yo pensé que la mejor empresa que puede estar. Eh, hoy en día dedicarnos a esa intervención del patrimonio para poder hacer esa interrelación entre lo que es conocimiento y entre lo que es la profesionalidad, el oficio, la, la posar en obra y, y ver exemples necessaris ejemplos necesarios de esa formación para llegar a la mejor, a la mejor intervención y a la mejor gestión en el, en el patrimonio. Investigar ambles millors mejores divulgar el conocimiento y formar los profesionales más cualificados son los objetivos de una ambiciosa que ya ja es una realidad.